el speed climbing es una mezcla de muchos deportes una mezcla de, de haber tenido mucha experiencia no solo corriendo sino una, tener mucha experiencia de haber hecho montaña de todo lo que tú puedes vivir corriendo tanto en la calle como en la montaña y lo mejor de todo que subiendo porque a nosotros nos encanta subir Un poco más de nosotros mismos, de llevarnos un poco más al límite y fijar un poquito, porque siempre es, siempre es posible ir un poco más allá. siendo algún alguna es de el mejor deporte en el cual puedo estar practicando y poniendo a prueba mi fortaleza física y mental. Mi nombre es Nicolás Miranda, soy corredor de larga distancia y de montaña. Bien, pues ahora sí empezamos. Con un super video para arrancar súper fuerte. Y, pues, bueno, ya estamos en una edición más de estas charlas que son súper interesantes, en donde vamos a tener todas las herramientas, vamos a aclarar todas nuestras dudas sobre lo que a nosotros nos gusta. En nuestro caso es el trail running, pero viene inmerso, viene como dentro de un paquete que se llama montaña. Y hay que adquirir ciertos conocimientos para empezar a disfrutar de diferentes maneras en la montaña. Entonces, pues bueno, como ya saben, Abre Tus Alas es una iniciativa que está enfocada en el desarrollo de las mujeres, generando una experiencia al aire libre, pero siempre con la inclusión, el respeto y el reconocimiento de los caballeros. Por eso es que nuestro set el día de hoy me presento, mi nombre es Ibet Bravo, soy fundadora de Abre Tus Alas y nos acompaña en el panel Mario Pérez, que es de nuestro staff al lado, en donde en algunas ocasiones nos acompañan para apoyarnos, para compartir vivencias y sobre todo para generar esta comunidad entre hombres y mujeres. Y bueno, en esta ocasión, Mario, tenemos un súper invitadazo desde Ecuador, sí. él es Nicolás Miranda, pero bueno, preséntalo tú que... Sabes todo el currículum de Nico. Pues buenas eh, tardes a todos. Pues Nicolás Miranda eh, eh, es de Ecuador, él es apasionado del Sky Race, eh, es una persona que como a nosotros nos gusta estar en la naturaleza y principalmente eh, lo invité porque eh, quiero que nos comparta su visión eh, de, las, de hacer varios deportes en montaña porque el Sky Race es una combinación de varias disciplinas en la montaña y es, eh, se podría decir que también es el, un grado eh, mayor porque lo hacen con velocidad. Quienes hemos visto en sus récords, este, eh, lo que hacen es impresionante a esas alturas porque uno se va muriendo pasando, bueno, en lo personal pasando de los 3.500 ya pesa bastante. <ríe> Pero bueno, ya no hablo más y le doy paso a, a Nico. Bueno, hola, eh, muchas gracias por la invitación. Para mí, realmente es un placer. Tengo algunos amigos en México, muy buenos amigos. Recientemente subí con dos chicos y uno que tiene una ceguera a la Copa de la Concagua, bueno, el, en, en enero de este año. Así que tenemos buena relación con, con los amigos mexicanos. Eh, sí, me dedico mucho al trail running, al sky race, al speed climbing y a la guianza de montaña. Mi profesión es ser guía de montaña. Le doy el 100% de mi tiempo al trabajo, a, a subir con gente que tiene muy poca experiencia y gente que tiene mucha experiencia también. Y ahora estoy un poco dedicando mi tiempo también a entrenar gente, ya que esto del, de la pandemia nos ha, nos ha hecho como que reinventar un poco todo lo que hacíamos. Antes lo hacía, así que hoy le dedico un poco más de tiempo, me estoy formando un poco más como entrenador. Entonces, como que llevo de la mano todo, todo lo que todo lo que se llama el deporte, el trail running el mountain bike, las carreras de aventura, el sky race, y, y claro, como guía de montaña también, eh, escalo bastante en roca, entonces por ahí tenemos algunas cositas que hacemos también en roca. Pero eh, definitivamente lo que me apasiona más desde el sky race, el speed climbing, es algo que estamos conociéndole, algo que estamos explotándole, y algo que con Care como con mi gran amigo, es como que hemos empezado a romper un poco el sistema en Ecuador, y la gente un poco a, le está cogiendo el gusto a esta nueva modalidad, que sin duda alguna para toda la gente que corre trail es parte y es una manera de, de hacer trail y fortalecer ciertas partes musculares que muchas veces no las utilizamos porque simplemente el cuerpo tal vez no lo necesita. Pero en el Sky Race es eh, interesante porque mueves muchas otras partes musculares que hay. Por ejemplo, que en el trail running va a vender, vamos a ver unos beneficios increíbles. Sí. Sin duda, el sky race es algo que a todos los corredores de montaña nos llama la atención, ¿no? Pero ahora, hablaste ahorita de dos conceptos que es sky race y speed climbing. Entonces, para uh -huh. toda la gente que no, que apenas está iniciando en correr, porque con este boom de running que hubo de toda la gente que está migrando del asfalto apenas a los senderos de trail, entonces mucha gente quizá no conoce que estos conceptos. ¿Nos podrías platicar un poquito a qué se refiere cuando hablamos de, de, de speed climbing o de sky running? Claro. El sky de el Sky Rune, eh es una modalidad en donde hay mucho ascenso positivo y, y, y negativo también y generalmente se desarrolla en, en las alturas eh, la mayoría de las eh, modalidades o carreras, eh, poniendo los ejemplos eh, de Sky Race eh, sobrepasan de los 3.000, 4.000 y algunos incluso los 5.000 metros y hay carreras también eh, que han llegado a 5.600, 5.800 metros tanto en Rusia, tanto en Chile y en, en donde corrimos recientemente en Perú. Entonces, eh, hay carreras de mucha altura y esas son modalidades como están conocidas como el Sky Race. Entonces, mucho desnivel positivo, mucho desnivel negativo, incluso en ciertas carreras eh, podemos toparnos con partes de glaciar también. Entonces, pues eso, eso es como que le da ese, ese tono distinto y, ese, y esa característica del de, de Sky Race que eh, sí eh, de, es muy distinto al, al al speed climbing. El speed climbing eh, básicamente es escalar en velocidad. Entonces, hay mucho, muy poca gente que lo practica. Eh, seguramente ustedes conocen a Kylan Jornet es uno de ellos. Eh, Ulis eh la famosa máquina suiza que lamentablemente falleció, también era uno de los famosos de speed climbers del mundo. Y bueno, ahora con Karek Love eh, y y mi persona, hemos hecho algunas cosas de en speed climbing, en, en Ecuador y fuera de nuestro país también. Bueno, aquí hemos hecho algunas cosas, por ejemplo, Cotopaxi, que ustedes deben conocerlo, eh, espero, y si no espero que lo conozcan, bienvenidos cuando estén por aquí. Sí. Pues es una montaña de 5,800 metros, de mucho glaciar, de muchas grietas, de pendientes fuertes, en que generalmente el, las personas se demoran en un promedio de unas 5 a 6 horas en ascender. Y unas dos horas en descender. Entonces, con Care Glob lo hicimos de una hora. Bueno, yo tengo una hora, de 48 minutos en tanto ascender y descender. Entonces, eso hace como que la diferencia. Eh, bueno, hemos estado en algunos lugares y entre el, ulti, el la última escalada eh, en, en speed climbing que hicimos juntos fue la pared sobre la Concau. Y generalmente, bueno, es una pared súper compleja que entra personas que tienen mucha, mucha experiencia en, en todo terreno, tanto en escalar nieve, hielo, roca, porque hay terrenos de todo tipo. Eh, normalmente escalan en 2, 3, 4, 5 días, 5 noches en la pared, pues nosotros logramos hacerlo en 24 horas, 25 horas exactamente. Entonces, eso es el speed climbing, en donde se mezcla un poco el correr, el, la experiencia de, de utilizar trapones, piolet técnicos, eh, y un poco la experiencia que nosotros hemos adquirido como guías de montaña. El speed climbing, eh, desde mi punto de vista, eh, está como que... Es un poco limitado porque para practicar eh, hay que tener una amplia experiencia de, de cómo utilizar bien los tampones del el piolet y un poco también de cómo manejar el tema meteorológico porque mmm, cuando practicamos el speed climbing no solo eh, nosotros dependemos de nuestra técnica o de nuestro equipo, dependemos también de la montaña, que no nos caiga una avalancha, que no nos caigan rocas o, o que el clima sea estable. Entonces hay, hay muchos factores que determinan un speed climbing con seguridad, así que para que la gente que quiera un poco incursionar en el speed climbing hay que hacerlo con, con calma, eh, paso a paso y, y seguro la van a disfrutar, la van a gozar. Entonces ya llevas mucho tiempo eh, en esto de la montaña, ¿cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto empezaste? La verdad, yo empecé hace muchos años atrás y yo hago montaña desde los 15 años, eh, ya en medias montañas, dentro de los glaciares. Eh, corriendo, haciendo bici, escalando, escalando en roca, en hielo. Bueno, eh, me incursionaron algunos deportes de aventura y en los que más me han llamado la atención ha sido la montaña. Y desde ahí parte mi pasión por correr, por hacer bici en los senderos, el, el trail running. Y el trail running es como que ha sido mi fortaleza para, para mejorar, para mejorar mi velocidad, mi confianza en, en la montaña. Si ustedes bien han escuchado, eh, en la montaña el, el ser rápido, y en este caso el correr, es un sinónimo de seguridad, porque mientras más rápido salgamos de los riesgos que nos pone la montaña, más seguros estaremos. Así que ha sido un, un encuentro súper super chévere que me, me ha dado much, muchísimo, muchísimo a mi vida. Así es. <risa> eh, Nico, y también eh, es que la plática va muy enfocado a, a las mujeres. Sabemos que has estado también atrás de récords, eh, de ascenso, de mujeres. ¿Nos puedes contar un poquito de esas experiencias? Sí, claro. Eh, bueno, como ustedes saben, eh, soy gran amigo de CAR y, y eso me, me ha llevado un poco a, a hacer el, el apoyo de él en ciertos proyectos, que es importante que uno lo haga y, uno, y tener el soporte de alguien que esté contigo y con... Y que confíes en él, entonces hemos trabajado bastante con él Y gracias a eso he tenido contacto Con chicas súper fuertes, chicas que, que Han puesto objetivos súper grandes Y una de ellas fue Fernanda Maciel Tal vez, no sé si lo conocen Fernanda Maciel es una gran corredora brasileña Del team, no sé si sigue no Face Y North de, de Red Bull Entonces ajá. Eh, ajá, sí Y con ella, ella me llamó eh, Prácticamente me contrató para que le ayude a ...para romper el récord de, de ascenso de la ruta normal de la, de la Concagua... ...la que tiene Carre Glove en 11 horas... ...y sí, pues me fui... ...fue una, una gran experiencia porque en esa época le, le auspiciaba Red Bull... ...y fue increíble, fue una experiencia fascinante... ...conocerle la fortaleza de Fernanda Maciel... ...no solo físicamente, no es una persona que corre 80 y más de 100 kilómetros... Eh, ...aparte de eso, la capacidad mental de soportar el sufrimiento... ...es eh, interesante... Y, y en general yo pienso que las mujeres con, con la experiencia que tengo en montaña, las mujeres tienen una mente a veces mucho más fuerte que los hombres, sin duda alguna, he tenido muchas experiencias que los hombres en las montañas se quejan mucho más que una mujer, es interesante entonces las mujeres como que asimilan un poco más eh, no sé, son un poco más conscientes de lo que están haciendo en la montaña <risa> entonces pero bueno, por ahí va sí, le conocí a Fernanda Maciel, le ayudé eh, lamentablemente tuvo mucho mal clima en el cuando hicimos el intento, llegamos apenas a uh -huh. 6.000 metros y ya estuvo mal de altura y nos tocó descender. Y luego yo tuve que regresar a Ecuador porque ella iba a esperar un mes para que mejore el clima. Y cuando mejoró, había una ventana pequeña que yo no pude volar y ella logró hacerlo. Entonces ahí empieza como que mi camino en el apoyo a la, a la mujer en este tipo de proyectos que van un poco, que son un poco fuera de serie, que mucha gente lo ve como, como loco todavía. Y mucho más cuando le hace una mujer, porque es un terreno que todavía. Sí, es cierto, es un terreno que todavía eh, hay mucho machismo. El hombre como que se ve más en este terreno aún. Pero ahora hemos visto que está está cambiando mucho, mucho, mucho, pues Después de esa gran experiencia que tuve con Fernanda Maciel, eh, fui con Dani Sandoval, que es una amiga ecuatoriana que igual corre ultra trade. Es muy, muy fuerte. fuerte de cabeza uh -huh. igual sí muy fuerte, muy buena onda. Entonces empezó súper chévere porque me contrató primero, éramos amigos, y me contrató para subir a la concagua con otro amigo. Y ella subía, pero como si nada, disfrutando, pero al máximo. Entonces a mí me sorprendió un montón. Y aquí una vez más yo viví, porque la otra persona que estaba con nosotros era un hombre. Entonces cómo sufría, se quejaba, cada vez preguntaba cuánto falta, me pongo otra chompa, pero me duele el pie, me coge el, la bota en el talón y en fin. En verdad era increíble. Y Dani Sandoval subió con unas botas de cuero antiguas que le prestó el papá, ni siquiera era su número, con una ropa prestada bueno. que le quedaba como payasito. <risa> Fue increíble. Y ella nunca se quejó de la ropa, entonces ella siempre veía lo positivo, lo que estaba viviendo. Pues de, de la experiencia la montaña, la nieve, de estar ahí, del amanecer. Entonces ella siempre veía eso y, y no veía lo que le estaba incomodando. Y cuando estábamos cerca de la cumbre, dijo Nico, quiero ir más rápido. Entonces yo le decía: no que hay grieta, pues cuando pasamos la última grieta antes de la cumbre, me dijo, Nico, quiero ir más rápido, le digo, chévere, ahora puedes ir más rápido, pues nos desencordamos y a 5700 metros ella llegó corriendo a la cumbre, pues dije, esto no es normal, <risa> y, y claro, después de esto sí, tuvimos un poco más de contacto y la verdad, yo le, yo le dije, Dani, tú podrías romper el récord de Fernanda Maciel de la Cocau, Entonces me dije, ella no se creía, le digo, sí, tú podrías romperlo, entonces, claro, son unas dos personalidades súper distintas, eh, físicamente, mentalmente, muscularmente. Fernanda Maciel es un toro. Dani Sanlovales, tú le ves y tal vez no crees que va a lograrlo, pero es increíble la cabeza que tiene ella y cómo sube. Ella es una escaladora nata, o sea, sube muy, muy rápido. Para subir es increíble. Entonces, después me creyó y dijo, chévere, planifiquemos. Planificamos, fuimos de la Concagua. El primer intento nos costó muchísimo porque hubo mucho viento. Y, y como les digo, vuelvo ahí otra vez Y yo le preguntaba y yo sufría por el viento A pesar de ser guía Y decía, cierto cómo estás? ¿Bien? Bien Entonces, claro, yo tomé la decisión de bajar No por ella, no por el clima Entonces ella tal vez me, Siempre me iba a decir que está bien Y posiblemente Si, si seguíamos, llegamos a, a, a 6.500 metros Si llegamos un poco más alto Posiblemente teníamos más problemas serios Porque había muy, muy, una temperatura muy baja Dije, Dani, no, no es una zona segura Así que vamos a bajar Y ella, como confía bastante en mí Dijo, che, Nico yo me siento bien, pero sé que me está mal y bajamos. Bajamos, esperamos dos días, nos, nos tocó esperar más tiempo. Porque eh, va, eh, cerca de salir del Parque Nacional Cotopaxi, eh, Dani Sandoval se, se, tor se torció el tobillo. Y se torció el tobillo, tuvo, una, tuvo una, un derrame interno, se le hizo morado el tobillo, entonces, por suerte, ya se hizo terapeuta y lo tomó dos días en recuperarse. El tercer día estuvimos intentando, obviamente, el récord. Y lo bajó, lo bajó con dos horas. Entonces, sí, ha sido experiencia súper chévere, súper chévere de, de motivar a, la, a las mujeres, a las mujeres que creen en ellas mismas y, y las que no creen, pues hay que creer. Eh, las mujeres tienen una capacidad increíble para este tipo de, de, de deportes. Y, y bueno, ahora también eh, me llamó una chica de Australia que quería que le, que le guíe para romper el récord 360 de la Concagua. Lamentablemente por la pandemia nos tocó posponer para el año 2000 el 21 en diciembre o 2022 de en enero, todavía no sabemos, pero eso se quedó como que en pausa. Entonces sí, eh, y acá en Ecuador, eh, ahora estoy guiando chicas, me, me escriben, les estoy, les estoy entrenando con proyectos de, de empezar a subir media montaña hasta llegar al Chimborazo y con proyectos de salida internacionalmente, bueno, en este caso Perú, Bolivia, que nos queda cerca y, y a Concavo, que es un objetivo bastante ambicioso para muchos. y que mi contacto... Con las chicas ahora en el deporte es como que constante. Y me encanta porque son súper eh, metódicas, son súper comprometidas, son súper serias, mucho más que los hombres Nico, hablaste sobre, sobre lo que percibes tú en las mujeres, ¿no? Hablaste de, de ellas son más metódicas, son más fuertes mentalmente, están como preparadas para, para su meta, ¿no? La tienen bien fija. ¿Pero qué crees que ellas uh -huh. perciben de ti para buscarte? Para que seas tú quien las guíe, quien las acompañe, para que seas esa, ese partner, ¿no? Porque tiene que haber ahí mucha, uh -huh. como mucha confianza. Mucha confianza, ¿no? no con cualquier persona. Uh -huh. Entonces, ¿qué crees que ellas bus ven en ti para buscarte y que siguen buscándote cada vez más chicas? Sí, uh -huh. sí. Bueno, el tema de guía de montaña, esto como que me ha dado una, una diferencia a otras personas, a otros deportistas. El guía de ser, el hecho de ser guía de montaña me ha hecho bastante paciente. El hecho de ser guía de montaña a mí me hace percibir cosas que tal vez un deportista no los percibe, que son los riesgos, tantos riesgos como hablábamos un poco de, de meteorología, un poco de, de, de lugar en donde estamos y un poco también de, del cuerpo humano. Entonces pues me gusta percibir mucho porque eh, muchas veces cuando estoy en la montaña hay gente que está en mis manos, entonces tengo que ser un poco metódico en esos aspectos. Y um, un poco lo que me han logrado eh, ser, uh, un poco compartir la gente que ha estado conmigo, en general hombres y mujeres, es que um, les genero confianza, les genero seguridad. Entonces pues creo que ha sido un, algo súper chévere que, que me han dicho y creo que es lo que me ha ayudado para que gente que incluso no me conoce de afuera me escriba y, y quiera hacer cosas un poco locas y confiar en, en mí entonces yo creo que va por ahí un poco y, y espero bueno, no, no sé qué más, pero es lo que me han dicho <risa> Muy bien Nico. Nico, también para la gente eh, aquí en México eh, eh, practicamos poco de, de, de esa nueva modalidad porque se están haciendo eh, ¿qué equipo especial usas para a diferencia de, de correr para la gente que nos está viendo qué tipo de crampones alguna algo que nos puedas hablar sobre el equipo que usas sí eh, en el, para el Sky Race en este caso eh, uso ¿no? yo tengo unos unos speedcrows de, de Salomon que son unos super buenos zapatos eh, caña alta que son, tienen un cierrecito que te protegen de que entre nieve, de que entre agua o de que entre polvo, entonces es muy un buen zapato. Tiene un, un, una, plan, una planta súper agresiva, súper agresiva y, y que se puede adaptar a unos microcrampos que son aproximadamente de un medio centímetro, que con estos, si entras a glaciares cortos, funciona bien, y si entras a glaciares un poco pendientes, hay que tener mucho cuidado, hay que, hay que tener mucha experiencia. Cuando se usa este tipo de equipo, hay que, hay que estar en zonas en donde nos sentimos seguros, en donde no estamos muy expuestos. Y los bastones para mí han sido una parte fundamental, no solo en el sky race o en el speed climbing, sino también en el trail running. Yo los utilizo casi siempre. Y aprender a usarlos en el sky race o en, en el trail running es importantísimo porque nos ayuda, nos ayuda a descargar un montón en zonas técnicas, tanto de ascenso como descenso Especialmente si tenemos, queremos tener un ritmo constante. Queremos volar, posiblemente en algunas zonas no nos va a funcionar mucho, pero hay maneras de adaptarse y llevarlos de la mano. Yo creo que sin duda alguno de mis compañeros favoritos son los, los bastones. Hay diferentes tipos de bastones, desde básicos hasta unos súper técnicos. Los súper técnicos tal vez no los recomiendo, me recomiendo mucho porque son un poco frágiles. Pues más bien una gama entre, entre alta y baja, o sea, la gama media funciona mejor. Pues tal vez son un poquito más pesados que los gama alta, pero son mucho más resistentes. Pues eso es lo que yo me he adaptado bastante porque ya he roto un par de... Así que les, les recomiendo una, una gama no, media sí. que va bien Y sí, es la cuestión de adaptarse cuestión de, de ver un poco de videos De tener algún compañero cerca que nos, que nos guíe cómo se utiliza Porque muchas veces, eh, claro, eh, vemos que utilizan grandes corredores bastones eh, Especialmente en largas distancias Y también queremos hacerlo Pero a veces, muchas veces utilizamos mal un bastón Entonces va a ser importante también que tengamos un, una buena utilización del bastón Para que sea eficiente en el tema de un poco del equipo técnico, de ahí, claro, me he adaptado mucho a las mochilas de, de tipo chalecos, en donde puedes cargar máximo unos 10 litros y, y llevas adelante el, la comida cerca, el agua cerca. Y esto, y esto para las largas distancias, especialmente en el trail, es importantísimo porque queremos no queremos parar. Entonces queremos uh -huh. tener todo cerca, un, un gel, una mandarina, una naranja, un plátano lo que sea, y continuar con nuestra actividad. Y esto es como que se han hecho importantes en, en este tipo de deporte, en el, especialmente, tal vez no solo en el tren, sino en el outdoor. Usar los deportes de aire libre funcionan funcionan bien. Entonces es como que lo que yo más uso, eh, y en cuestión comida tal vez que sepan un poco, yo intento evitar bastante los geles, tratar un poco más de comer comida saludable. Y cuando estoy cerca de una carrera, eh, intento comerlo, comer geles para que mi, mi cuerpo se adapte, tal vez unas dos semanas antes, y, y utilizar los geles en, en, la, en las carreras. Y de ahí prefiero comer las cosas un poco más frescas, eh, que son más sanas a largo plazo, que van a ser mucho más beneficiosas y vamos a tener menos daños de nuestro organismo. Mm. Oye, Nico, ¿y cómo funciona nuestro, cómo cambia nuestro sistema cuando estamos a, a una altura, no sé, de más de 4.000 metros? Porque estas carreras, como comentaste, hay unas que llegan a 5.000, quizás hasta un poco más, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa ahí con uh -huh. nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones? ¿Por qué ah, vemos personas que nos cuesta trabajo, que quizás no siempre hacemos estos ascensos, estas carreras? con tanta altura y que nos cuesta trabajo, vamos sintiendo como que nos pega el mal de altura y de pronto sientes uh -huh. que, que el gel no te está pasando, como que ya no sabes uh -huh. si tirarlo, pasártelo o qué. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa ahí? Sí, hay muchos factores determinantes. Uno de ellos es de, bueno, de la falta de oxígeno definitivamente y hay diferentes cuerpos porque cada cuerpo se adapta a la altura de una manera distinta. Algunos necesitan un poco más de tiempo y otros se adaptan con mucha más facilidad. Cuando estamos en estas zonas y no, hemos, no estamos acostumbrados a correr en estas zonas, Anatas, porque hay un desgaste súper, súper alto que mucha gente no, no se da cuenta. El hecho de entrenar en altura, en altura te esfuerza un montón el corazón. Eh, um, o sea, Hay un desgaste súper, súper fuerte, mucho mayor al, al hecho de estar entrenando a mil o dos mil metros. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, porque no podríamos hablar eh, de puntos determinantes porque cada cuerpo va a sentir la altura de una manera distinta. Eh, El speed climbing es una mezcla de muchos. De <risa> <Sí>. <risa> <¿Qué parece? risa> Lo más importante, no te preocupes, eh, antes de, de emprender una carrera o un proyecto de altura, siempre va a ser estar en esa zona. Y cuando no estamos acostumbrados a estar en esas zonas eh, tal vez no va a ser eh, muy fructífero ir y entrenar en esas alturas porque, como dije anteriormente, el desgaste es súper fuerte. Lo más beneficioso eh, para aclimatarse bien a la altura es eh, ir y dormir. Dormir, hacer unas pequeñas caminatas o unos procesos suavitos sin ex ex exceder, eh, sin, un poco esfor sin esforzarle mucho al corazón. Entonces, es lo más eh, lo más saludable y lo más recomendable. Cuando ya hemos tenido estas experiencias, tal vez una, dos, tres, cuatro veces, podemos un poco incrementar un poco el ritmo. Y si no, hay que tener mucho cuidado. Eh, no hay muchas eh, no hay medicamento eh, saludable para cuando nos sucede esto. Mucha gente está acostumbrada a una aspirina o, o algo así sencillo. Pero hay que tener en cuenta eh, que la, los medicamentos de en altura lo que hacen es ocultar ocultar el dolor de cabeza, el mareo no es que están curando entonces, yo generalmente no recomiendo hay gente que tal vez no soporta eh, sentir el dolor o el mareo pues voy en toma pero yo eh, prefiero que sentir los síntomas porque si por ejemplo el dolor de cabeza se incrementa o el mareo se incrementa pues yo quiero saber para, para parar, regresar o, o si no o continuar entonces esos síntomas como que debemos tenerlos nosotros bien, bien en cuenta para no cometer errores y sí, entonces lo que, recuerden que lo más importante para aclimatar bien en la altura es dormir en la altura, más que entrenar. A perfecto, ese dato, buenísimo, porque por ejemplo aquí en México uh -huh. llegamos, que nos queda cerca, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Istacíhuac, y entonces a veces llegamos tempranito y queremos subir, bajar y ya irnos, y en el camino nos uh cuesta -huh. trabajo como esta aclimatación. Pero bueno, ahora que ya claro. nos dices, hay que irnos con tiempo para, para dormir allá una noche antes y poder hacer la aclimatación sí. correcta. Sí, sí va, eh, va a ser mucho más beneficioso. Uh -huh. Nico, eh, la, eh, la técnica en cuanto a practiques más eh, en tu experiencia, eh, ¿tú subes más rápido o bajas más rápido? Y, y también, eh, ¿cómo puede alguien que está empezando a mejorar su técnica? Bien. Sí, eh, mi fortaleza era subir. Yo subía muy, muy rápido, especialmente sobre los 3000 metros. Pues, y, y mientras hay más altura, a mí me va mucho mejor que cualquier otra persona por, la, por el beneficio de, de, de que le tengo como profesión el día de montaña. Entonces es una ventaja enorme. No bajo mal, bajo bastante, bastante bien. Eh, me gusta volar, la verdad me gustan los senderos bien trabados, es donde me siento más cómodo, porque si es muy abierto, tal vez necesitas como que, no sé, los, los, los senderos trabados me encantan. Entonces eso también ha hecho la diferencia de que, de un poco trascender en este tipo de deporte y especialmente en el Speed Climbing. Eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, Carl, de tener esa confianza de, de subir fuerte y bajar con confianza rápido. La bajada especialmente es lo más duro, diría yo, porque conllevan muchos aspectos. O sea, una mala técnica puede hacerte tropezar, una mala técnica puede hacerte torcer un tobillo, una mala técnica puede hacerte un, una desviación de rótula en general. Entonces en la bajada se ha visto mucha gente que ha tenido muchos problemas, incluso si no hay una buena técnica, eh, pueden venir lesiones muy rápidamente, especialmente de lesiones, tendones de aquiles, eh, un poco incluso partes de la cadera porque no estamos sentando bien el pie y el impacto va mucho a la espalda, entonces sí hay que tener mucho cuidado, hay que entrenar bajadas, sí, muchos de los entrenadores y yo con experiencia lo digo porque antes me entrenaban y no me entrenaban bajadas, eh, por suerte me gustan y cuando yo estoy por ahí en la montaña lo hago por parte pero cuando entrenamos es muy importante hacer bajadas entonces yo les recomiendo muchísimo para mejorar técnica y empezar a coger confianza en bajadas, empezar con arenales los arenales son los que nos dan un poco de confianza porque no son muy complicados y podemos literalmente volar bajar de 10 kilómetros por hora a 15 hasta 20 kilómetros por hora, depende del arenal si no tiene piedras. entonces empezar por ahí ayuda muchísimo a coger confianza, a bajar rápido porque no tenemos piedras y nos caemos de un arenal, seguro no pasa nada, más que una buena rodada, un buen susto. Pero hay, es buenísimo para coger confianza. Y lo que yo les recomiendo es tener un sendero. Conocer al sendero, porque hay, hay, hay mucha gente que tiene miedo a bajar o correr rápido en senderos, un poco técnicos. Yo conozco amigos y hay algunas personas que tienen miedo. Entonces yo sí les recomiendo mucho eh, tener una, una pista en donde ustedes ya conozcan el sendero y conozcan los, eh, los, los, los pequeños inconvenientes que tiene Y cada vez, por ejemplo, lo hacen, marcan un tiempo, vuelven a hacerlo y van marcando el tiempo. Entonces, ahí, ahí te das cuenta si vas mejorando o no. Y es en donde puedes mejorar un poco la técnica porque conoces el sendero y, y corres menos riesgo de tener una lesión porque conoces el sendero. Si queremos mejorar técnica y nos vamos a un sendero nuevo, Tal vez sí lo vamos a hacer, pero va a costar un poco más porque no conocemos los pasos difíciles de, de este sendero. Y si ya tenemos confianza, hemos ganado la confianza, pues claro, podemos ir a cualquier sendero y nos va a dar igual. Si, si conocemos o no, igual vamos a correr con confianza. Mm -hmm. Esos pequeños tips son importantes, muy, muy importantes. Y claro, como todos sabemos, tanto de bajada como de subida o en plano, intentar meter mucho menos del talón, el talón. Cuando tenemos una mala técnica de asentar el pie, el talón es el que más lesiones nos atrae. Entonces, el, el talón nos puede lesionar, el talón y aquiles, el mismo talón, el mismo tobillo, zonas eh, lumbares, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo recomiendo mucho trabajar mucho la técnica en, entre pie medio plano o un poco punto y plano. Bueno, y eso creo que como ustedes como están corriendo deben, deben saberlo también bastante. Uh -huh. Oye, Nico, ¿y qué, qué opinas de los bastones? Porque hay mucha gente que dice, bueno, bastones para subir, pero bajar no, porque porque no no saben si poner atención en los pies o en donde están eh, bastoneando, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos recomiendas <risa> ahí? Ya, yeah, depende mucho de, de cuál sea tu objetivo al bajar. Si quieres, como decía anteriormente, bajar volando, bajar rápido, acostumbrarse a llevar los bastones o no llevarlos. Para subir, obviamente, el bastón ayuda un montón, un montón, un montón. de gente que no se acostumbra, pero cuando sabes utilizarlo, como dije, ayuda un montón. En las bajadas técnicas y muy trabadas, ayuda bastantísimo, ayuda a tener mucho más balance, ayuda a, a proteger mucho más las rodillas, ayuda a que no te torces un tobillo, eh, y bajar un ritmo, como les dije anteriormente, coger un ritmo, no necesariamente volar, coger un ritmo. Por ejemplo, si vamos a correr una carrera de un demos un número de 50 kilómetros de trail running, pues no es que vas a volar, porque el, simplemente el, la distancia no te va a dejar. O sea, si vuelas vas a, hacer, a equivocarte, porque algún rato vas a fundir. Entonces, en este tipo de distancias, si sabemos que hay terrenos técnicos, es muy recomendable tener los bastones. Entonces, desde mi punto de vista como corredor y montañista, si nosotros nos logramos adaptar a un bastón, perfecto. Y si por alguna circunstancia, claro, empezamos en el trail running, Empezamos suave, después cogimos ritmo y de pronto nos hicimos élite. Posiblemente vamos a dejar el bastón porque te vas a sentir más cómodo correr sin bastón. Pero hay diferentes niveles, diferentes ritmos. Y cuando estamos empezando hasta un ritmo medio, incluso ritmos altos. Yo tengo amigos que corren durísimo, utilizan bastones y les va excelente. Aquí hay un amigo que se llama Joaquín López y quedó en el top 10 del UTMB. Y él corre siempre con bastones. Entonces eh, depende mucho de, de cómo empiezas con los bastones y cómo te adaptaste a ellos. Entonces, yo recomiendo al 100% por y, y quitarnos bien. ese orgullo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, yo sin bastones, aunque me duela la espalda y las oh, rodillas oh. y todo. ¿A boco no? Sí. Sí. Yo, yo, yo, me de, yo me declaro, sí. Sí, yo, yo casi corro sin bastones. Yo empecé con bastones y los dejé, pero, uh -huh. pero no, sí son útiles. <risa> sí, son sí. útiles. Sí, de Oye, Nico, es, es tu emprendedor en esto, en negocios de montaña. Cuéntanos un poco de tu, este, de la empresa en la que estás. ¿Es, es, es, es Cumbre Tours o cuál estás tú? Bueno, yo trabajo freelance. Trabajo más para Cumbre Tours porque es mi gran amigo, Kareg Entonces, nos, nos damos soporte tanto en el ámbito deportivo como el profesional también. Y, bueno, ahora estoy yo emprendiendo un poco mi, mi empresa. Esto, como de la pandemia, me ha impulsado a tener algo mío. Eh, estamos creando algo súper chévere y que va de la mano con lo que ustedes hacen, con lo que nosotros hacemos. Yo no quiero hacer solo montaña. O sea, quiero mezclar este, esta pasión de correr en las montañas de los senderos y subir una montaña con seguridad, eh, con alguien que te esté guiando. Justamente lo que me decías Ibet, de, de que alguien te esté viendo la técnica, que estés haciendo bien, que si vas con bastones te ayude a, a, a corregir eh, la buena utilización y ir un poco más allá. Entonces, muchos, muchas personas que corren trade tienen un poco de, de miedo, de, de, por ejemplo, de pasar una zona en donde hay un sendero de tierra y pasar a una zona que hay una, una cuchilla de roca o una canaleta de roca. Entonces, la idea es hacer eso. Entonces, subir con gente que quiere disfrutar de correr en los valles y un poco salirse de esa zona de confort y llegar a las cumbres con seguridad. Y volver... Uh, uh, de las zonas un poco, digamos, de que esta zona, zona de seguridad, volver otra vez a sostener esos planos y terminar corriendo. Entonces pues eso como que me estoy enfocando un poco, de ver cómo la gente, especialmente ahora en Ecuador, cómo, que, cómo lo ven. Bueno, estoy seguro que hay mucha gente que le va a gustar. Y después que ya podamos de, tener la apertura del turismo internacional, abrir el campo para la gente que quiera venir y experimentar esto esto que está en Boja y está creciendo un montón. Así que cuando ustedes puedan viajar acá, bienvenidos y yo les daré unos tours increíbles. Ah, con, bastones, con bastones, con bastones y crampones Con lo que <risa> Exacto. Oye, Nico, pero tú pues, además de que eres guía de montaña, eres alpinista, eres montañista, eres ciclista también, ¿no? Entonces, ¿Te gustan tantas disciplinas que tienes tanto a tu favor para que puedas aportarle a la gente? Platícanos un poquito de cómo la bicicleta te ha ayudado con este tema de, de fuerza, de descarga, cómo uh -huh. es un complemento, porque mucha gente dice, no, yo solamente quiero correr, pero a veces nos cerramos a estas otras posibilidades, a otras herramientas que nos pueden ser de muchísima utilidad para mejorar en nuestro desempeño físico y también para cambiarle un poco al cuerpo, ¿no? Para no estresarlo tanto. ¿Tú cómo lo aplicas, Nico? Correcto. Sí, para hablarles un poco cortito de mi experiencia, yo empecé como ciclista de montaña. Pues, corría súper duro bici y después dije, chupa, pero para correr en bici y estar en la élite de la bici necesitas unas bicis de mil 8,000, mil dólares. Dije, no, esto ya no es lo mío. Entonces, me salí de la bici, empecé a correr más y claro, la bici me dio muy, mucho balance, mucha eh, mucha fuerza en las piernas y eso me ayudó mucho a entrar fuerte en el trail y en, en el speed climbing. Eh, generalmente, cuando nosotros hacemos largas distancias, eh, es mucho más fácil meter más fondos en bici que en trail. Por ejemplo, correr en trail eh, pasada las hora y media o dos horas, eh, ya sentimos un palazo a veces de nuestras articulaciones. y Es más cuando hemos tenido cargas toda la semana. Entonces, si en la semana queremos meter fondos porque queremos correr unos 50, unos 80, unos 100 kilómetros, es mucho más fácil meter distancias y fondos con, con la bici, que el cuerpo eh, se va a desgastar menos, eh, vas a tener una recuperación más rápida y le estás generando fondo a tu, a tu cuerpo para, esto, para lo que quieres hacer. Entonces, por ahí es un punto importantísimo la bici. Por ejemplo, cuando hemos tenido cargas eh, fuertes de, de potencia, de fuerza o de velocidad en nuestros días de entrenamiento, es súper, súper beneficioso tener días de descarga en bici, porque no hay mucho impacto, vas, eh, se descargan súper bien las piernas y, y vuelvo a, a repetir que dejas de, de echarle un palazo a las articulaciones, porque de vez en cuando nuestras articulaciones necesitan recuperación. Tanto la bici como el, el estiramiento, yo pienso que en, en, el, en la gente que yo practica pre looning debe ir de la mano. Yo recomendaría hacer bici, sea de montaña o de ruta, siquiera para el, el, el corredor unas dos veces a la semana. Depende mucho, obviamente, de las cargas que tiene, tengas, pero funciona súper bien. O una al menos para de vez en cuando tener eh, días de descarga con bici. O si queremos meter un fondito largo para no echarle un palazo a nuestras articulaciones, podemos hacer un buen fondo en bici también que funciona perfecto. Eh, y el estiramiento, como te decía, para mí es parte de... Si uno no estira, sus pues articulaciones se, se, se lesionan con más facilidad. Especialmente nosotros que hacemos largas distancias o corremos en senderos de mucho impacto. Entonces, pues a veces esto, estos desniveles, estos subes y bajas, subes y bajas, nos activan ciertas zonas musculares que nosotros, que la gente que corre en terreno plano no la siente. Pero nosotros sí vamos a sentir Entonces, eh, irnos un poco al... Hacer difícil y un poco volver a, a un buen estiramiento mínimo de unos 20 minutos dará la diferencia. Muy bien. Muy... Tenemos algunos comentarios aquí en, en Facebook. Este... Eh... Vamos a saludar a las chicas que están viéndote, que seguramente ya sí. van a notar sí, por ahí tu contacto para seguirte y, y plantearse sí. nuevos retos para, para visitarte por allá en Ecuador. Y Yudin bienvenidos. De... Bienvenidos. Uh -huh lo que quieran. Te mandan saludos, es, eh, de Judith, también por acá tenemos a Lili, que es, es admirable saber de personas como tú, que nos permitan tu valor de hacer lo que te gusta sin tener límites, de felicitaciones. Tenemos acá también eh, otros, saludos Mario, bueno un abrazo de Donald en, acá de Veracruz. Eh, Eli, dice, eh, Bici, yeah, sí, <risa> pues, eh, eh, también, los que nos están viendo, si tienen por ahí alguna pregunta también que le quieran hacer a, aquí a Nico, eh, aquí están sus redes sociales, es, eh, abajo está pasando su Instagram, y en Facebook eh, también está, te encuentran como eh, Nico Miranda, ¿no? Sí, yo estoy como Nicolás Miranda. ¿sí? Nicolás Miranda, sí. Y, acá, y aquí abajo están, están pasando sus redes sociales. Eh, una pregunta que le hacemos, bueno, yo le hago a, a todos los que han pasado por aquí. Eh, ¿Algún libro que te haya inspirado o alguna película que, que, la, que, que te haya eh, motivado, que nos quieras compartir? Eh, yo pienso que tres se me vienen a la mente súper rápido. Uno es Victoria en Solitario, el primer libro de montaña que leí de Reynolds Messner y Peter Halbert. No sé si escucharon. Fue el primer ascenso eh, sin oxígeno al ever eh, que, que fueron cordadas. Entonces, se me acuerdo clarísimo, muy, muy claro. Y hay uno que yo les recomiendo muchísimo que se llama Estrellas Borrascas, que es un libro fascinante. Y de ahí la película Tochin de Boy de estos chicos que escalaron el Ciudad Grande en Perú. Entonces son como que ciertos, estos dos libros y esta película me han llamado mucho, mucho la atención y como que ahí ha, ha habido mucha motivación, mucha motivación y especialmente de Touching the Boy, mucha motivación también de, de prepararte un poco más, porque yo cuando vi esto, dije, chévere, son chicos súper avesados, eh, súper motivados, pero a veces la motivación eh, te, te lleva a salirte de de los límites de seguridad, porque tal vez eres muy joven y no mides un poco los riesgos, eh, te falta un poco de experiencia en donde estás, y, y es un poco eso, ¿no? no no medimos los riesgos. Entonces, eso me motivó un poco a mí a intentar hacer cosas similares, pero con un poco más de conciencia, de entrenamiento, de preparación, no solo en el tema físico, sino en el tema técnico también. Entonces, estos dos, estos tres de este libro, estos dos libros y esta película me han marcado muchísimo. Y bueno, ahora todo lo que cómo ha ido creciendo este deporte, yo le seguía mucho y a Ulishtek, porque era una persona, un deportista súper sencillo, súper fuerte en todo aspecto, y él también ha sido como un poco mi motivación para, para continuar con los proyectos, porque lo que hemos hecho hasta ahora con Care Globe ha sido una parte, lamentablemente este año nos vimos paralizados por la pandemia, pero es, sin duda alguna en 2022 vamos a entrar con fuerza a unos tres buenos proyectos que se nos quedaron pendientes, Así que la, la motivación y los proyectos continúan. Genial. Oye, Nico, y ahorita nos están preguntando las chicas, antes de que te vayas, no queremos dejarte ir, que tenemos aquí <risa> a, a alguien con muchísima experiencia. Nos preguntan, ¿qué tipo de alimentos llevas tú en tu mochila cuando vas a hacer estas salidas al Sky Race, cuando estás entrenando? ¿Qué es lo que llevas uh -huh. como snacks para que te den como entre más energía y que te sientas a la vez con, con carbohidratos y, y no te deshidrates tanto. Uh -huh. ¿Cuál es tu, tu set básico que llevas de alimentación? Uh -huh. CHÉVERE. Me gustaría empezar diciéndoles que yo an antes empecé a correr con hidratantes, hidratantes que tenían colorantes. Entonces, eso me empezó a afectar un poco a mi organismo y mucho azúcar, el colorante, entonces lo dejé completamente. Y cuando salgo a hacer pasada la hora de entrenamiento o de actividad, eh, siempre llevo una pastilla de sal Y si sé que me voy a demorar más de las dos horas Llevo unas dos pastillas de sal Es súper barato Es súper más saludable Que con un poco de agua funciona perfecto Y para compensar un poco Los azúcares para nuestro cuerpo Las frutas funcionan perfecto Una banana Por ejemplo nosotros acá tenemos una dulce, un dulce de guayaba Que es súper natural eh, Funciona perfecto que Es una fruta eh, Con un poco de panela sin procesar funciona súper bien. Pues eso es lo que a mí me encanta. Cuando voy a hacer esfuerzos fuertes, eh, me he hecho súper amigo de la crema de maní. La crema de maní, el hecho de ser eh, ya un, un alimento que está prácticamente digerido, ayuda un montón a la buena, a la buena absorción cuando estamos en este tipo de, de actividades de largo aliento. Es pues un buen sándwich de crema de maní con lo que quieras poner. A mí me gusta mucho con frutas, por ejemplo le meto el sándwich crema de maní, le meto plátano, le meto, le meto manzana, entonces le meto frutitas que, que, me van a dar ese, ese otro lado eh, glucolítico que son los azúcares, entonces, y azúcar es natural. Entonces la crema de, los sóndiches de crema de manillo los utilizo creo que más que cualquier otra cosa. Y cuando sé que ya voy a pasarme de las 4 horas, 5 horas, intento llevar eh, ya frutos secos frutos secos funcionan súper bien porque al comerlos, claro, tienes una energía que te va a ir dando constantemente ya que es un grano duro y eso ayuda a que tu energía no se baje con facilidad. Y de vez en cuando no es malo tener sus geles de vaca. Eh, de Entonces, si tienes un bajón, el que te recupera, recupera con mucha más rapidez, sin duda alguna, va a ser un gel. Y cuando tenemos ya, y sabemos que estamos eh, inmersos en distancias o tiempos prolongados de actividad, no olvidarse de proteína. Proteína pues, puedes llevarte líquida o proteína en barra, que eso ayuda muchísimo. Está comprobado que la proteína en, en las actividades que sobrepasan las tres, digamos, pongamos una hora, tres horas y más, ayuda mucho también a, a tener una buena energía en el cuerpo. Entonces, generalmente hay buenas barras que, que no son tan pesadas y que hacen un buen papel en el momento de estar en este tipo de actividad. Pues más o menos eso es lo que me lleva. No, con eso ya tenemos todos los tips. Oye, pero hace ratito veíamos unas fotos que pusimos en donde vas, que con los guantes, con los lentes, eh, el térmico. Uh -huh. Háblanos un poquito de eso porque sabemos que es básico los bastones, sabemos que es básico uh -huh. a lo mejor el calzado adecuado para... Si nos toca un poquito uh -huh. de nieve, poder tener el agarre suficiente. Pero, por ejemplo, alguna vez yo fui en mis primeros intentos de hacer estas carreras Sky con amigos que no llevaban uh -huh. los lentes, por ejemplo. Y no sabes que al otro uh -huh. día tenían una conjuntivitis que nos modían con ella. Entonces, cuéntanos, ¿por qué es sí. tan importante llevar esto? Que se ve padrísimo el, el equipo de con los lentes y con los guantes y todo. Pero tienen por qué, ¿no? Uh -huh. O sea, no es nada Padre, más por bueno, eh, voy a empezar de arriba hacia abajo. Generalmente nosotros utilizamos en los glaciares siempre gafas. Es prohibido subir un glaciar así vayas a estar unos 20 minutos sin gafas, porque la radiación solar en los glaciares es súper alta y te puede causar incluso ceguera de montaña. Eh, eh, para el viento mismo te ayuda a protegerte los ojos de una manera increíble y evitar problemas de futuro. Tal vez hoy no nos no, no, no sentimos o no nos molesta, pero a futuro las córneas o ciertas zonas de los ojos se nos van a ir... Eh, Resintiendo y posiblemente después van a tener tipo, algunos tipos, algunos problemas de la vista. Pues por ahí van las, las gafas y yo utilizo, por ejemplo, cuando voy medio tarde de mañana, incluso gafas transparentes para evitar justamente este contacto constante del viento con los ojos. Eh, nosotros que estamos acostumbrados o, bueno, que estamos expuestos por mucho tiempo en, en las montañas o en los senderos, es, incluso en la ciudad, es súper recomendable andar con gafas porque la protección que le estás dando tu ojo va a ser en general. Entonces, por ahí va un poco el tema de, de casco, por ejemplo, cuando sabes que te vas a ir a una zona en donde hay un poco de caída de rocas, o que incluso, eh, tal vez no hay caída de rocas, pero es un sendero rocoso y que no le tienes mucha confianza, es muy recomendable ponerte un casco de montaña, o incluso de bici, si no tienes. Ahora, los cascos de montaña son súper ligeros, Petset tiene una gama increíble que te pones y ni le sientes pues correr con... Con estos cascos es como correr con una gorra, pero que una, una desconcentración, un resbalón, una, una mala caída, te van a proteger y te pueden salvar la vida. Entonces, cuando estamos en estos tipos de terrenos eh, y sabemos que es, es necesario, pues yo no lo dudo y los llevo. Eh, en esa foto que estaba anteriormente, por ejemplo, ahí yo subí solo al pisco en un, en un eh, speed climbing, pues yo dije, ok, no voy con mi compañero, no voy con cuerda. Entonces, si me caigo, al menos que no me rompa la cabeza, que por, por eso, tal vez por eso no me voy a morir. <risa> Entonces, sí, hay que medir mucho, eh, analizar mucho eh, qué lugar estamos, a dónde vamos y de acuerdo a eso, eh, llevar el equipo necesario. Por ejemplo, yo cuando salgo a donde sea, no, me, no siempre salgo con una chompita pequeña. Entonces, una chompa pequeña entra en cualquier lugar. Entonces, hay chompas que incluso no son, no son ni caras, que te va a evitar el viento que de pronto si yo un poco pues, te va te va a proteger y así podemos evitar incluso un buen resfriado si es que tenemos una actividad prolongada. Perfecto, perfecto. Pues, Oye Nico, ¿y, y short o, o licra? Porque luego yo vemos que dice, ¿no? Para los más valientes que quieran llevar short, pero bueno, también ahí hay un tema entre que el frío y el, el sol y el reflejo del glaciar con la piel, ¿no? Entonces, ¿ahí qué nos recomiendas? ¿Qué sería lo ideal? Depende mucho del lugar en donde estés y yo generalmente cuando sé y conozco que no voy a tener, eh, por ejemplo, mucho roce con, con la naturaleza. Estoy hablando de, de ramas, de árboles, que, que es un sendero abierto, que tal vez voy a estar en, en el glaciar unos, solo voy a pasar en el glaciar unos 20 metros. Simplemente me voy con un short y de acuerdo también cómo, es, cómo está el día. Y, y también depende mucho de las horas que te vas a exponer. Entonces, pues yo utilizo, cuando no es muy expuesto, short es mucho más cómodo, definitivamente. Y cuando sé que voy a estar expuesto un poco a espinos, un poco a ramas, pues no lo dudo y me pongo una litra. Y cuando sé que voy a estar expuesto un, un tiempo más prolongado y sé que puede cambiar el clima, pues no lo dudo y también voy con una litra. Entonces, va a depender mucho un poco de, de a dónde vas a ir, eh, qué vas a hacer y también con quién vas a estar, porque posiblemente tú puedes estar hecho un toro te vas con tu amigo que, que quiere ir tranquilo. Entonces, sabes que te vas a demorar tal vez una o dos horitas más. Entonces, tal vez ahí vale la pena irse con una licra y así evitas que te caiga un chubasco por ahí y, y estás un poco más cómodo. Entonces, sí hay que tomar en cuenta, creo que, algunos factores para saber qué usar. Y también eh, otro tema son los guantes, en cuanto, no nada más de protección uh -huh. del frío, también para las caídas cuando andas en terreno muy... <risa> sí, es este... Yo lo sumaría también al, al, al equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, no es descabellado, especialmente cuando estamos haciendo montaña. Tener un guante, una gorrita de lana chiquita y, y los babs. los vaps son uf, una maravilla. Te protegen de polvo, te protegen del frío, te protegen del calor que no te quemes el cuello. Te puedes poner de, de sudadera para que te absorba el, la humedad de, de, de la cabeza, o sea, es... Pues un barrio también pensaría que es parte eh, fundamental de un corredor. Hasta de, hasta de cubrebocas cuando bajas a la ciudad. Exactamente, <risa> <risa> lo más cómodo que hay ahora. Sí. Oye Nico, sí. al, in, al inicio eh, arrancamos este este programa con, con un video, platícanos un poquito, este video es de una, una marca que te está patrocinando, ¿Eres la imagen o, o cómo está? Ahí el asunto, con, uh -huh. con el video que vimos, que está padrísimo, y ya viéndolo, pues todos queremos hacer Sky Race, ¿no? <risa> Qué chévere. Sí, bueno, yo eh, en Ecuador soy parte del team de aventura Movistar. Movistar, bueno, es una marca internacional que ahora está, en Ecuador, estado apoyándonos ya algunos años en nuestros proyectos uh, de speed climbing específicamente y de carreras de aventura, que son, en lo que nos está un poco inmersos también, que son carreras de dos, tres, cuatro días non-stop. Entonces, nosotros somos parte de este equipo y ellos ahora han hecho una, una campaña para, para promover eh, los deportes de aventura. Eh, va por ahí el tema y, y para nosotros, claro, es un, es un gran aliado. Este, este año ellos hicieron este video porque nosotros teníamos eh, en nuestras mentes unos proyectos eh, súper chéveres que, como les dije, hace un par de minutos quedaron pendientes. Entonces... Eh, bueno, es, es un gran aliado que nos está dando bastante fuerza a pesar de la pandemia, a pesar de que se nos han puesto proyectos, carreras, no nos han dejado de apoyar y, para, y eso también para nosotros ha sido una motivación de, de no bajar estos ánimos, de no bajar los ánimos y seguir pensando que, que las cosas van a mejorar y que los proyectos deben continuar. Simplemente que hay que ser es una pausa de lo que estábamos haciendo, de reestructurar un poco, de pensar un poco de cómo estamos haciendo las cosas y que hay que volver eh, con más fuerza y más ganas. Así es. Exactamente. Pues, pues bueno, Nico, el tiempo se nos está ya terminando. Eh, en estos momentos sabemos que es difícil seguir entrenando, sabemos que es difícil eh, a veces salir, dependiendo de cada país y cada ciudad, la situación de restricción sanitaria que se está viviendo, pero también nos hemos dado cuenta uh -huh. que Muchas de las chicas hay momentos en los que se sienten desanimadas, se sienten como sin rumbo, se sienten como, bueno, ¿para qué voy a entrenar si cancelaron en todas las carreras? ¿Para qué voy a entrenar si no sé para uh -huh. cuándo voy a ir a la montaña? ¿no? Entonces, ¿qué mensaje uh -huh. le dejarías no solo a las chicas de Abre tus alas, sino a toda la gente que te está viendo? Tú que eres guía de montaña, con toda la experiencia que, ha, que has vivido, con todo el conocimiento que ahora puedes compartirnos, ¿qué serie, ¿cuáles serían esas palabras para que nos mantengamos motivados a seguir manteniendo por lo menos una condición física, eh, pues, estable, ¿no? Para Hombre. que cuando decidamos regresar claro. no, no empecemos otra vez desde Bien. cero, ¿no? Que no veamos el votar ya todo porque no tenemos una fecha clara, ni siquiera la gente que organiza Gracias. carreras, ni, ni uh -huh. el gobierno mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje que nos dejarías en esta ocasión? Bueno, sin duda alguna, eh, todos sabemos que el deporte es salud. En este caso, pienso que debemos pensar mucho nosotros de, de estar saludables. Sabemos que el deporte nos ayuda a, a tener mejores defensas. Algo que yo sentí, percibí, y que con un amigo deportólogo hablábamos, es que hay que tener mucho cuidado también con lo que hacemos en la casa estos días porque hacer mucho deporte también baja nuestras defensas y eso puede ser eh, no productivo en, en el caso de, de exponernos a la, a la pandemia. entonces Hay que tener cuidado también ese tema, pero sin duda alguna pensemos en nuestra salud, que si nosotros especialmente los que ya entramos en el deporte dejamos, vamos a ser más vulnerables a enfermarnos de, de cualquier tipo de enfermedad, la verdad. Eh, el deporte nos desestresa, el deporte nos da ánimos, nos hace más felices no sé si usted, a ustedes han sentido están un poco deprimidos en la casa, salen a caminar, a correr unos 20, 30, 40 minutos sin necesidad de sacarte la mano regresas y estás renovado, echas un duchazo y estás renovado, entonces yo creo que por ahí debe, debemos empezar a pensar que el deporte saluda en todo aspecto de nuestro cuerpo y mm, también es súper importante tener objetivos nuevos Pero, tal vez si cerraron carreras se cerraron proyectos que teníamos con nuestros amigos de subir una montaña, lo que sea, pero hagámonos proyectos a largo plazo, que se yo, ok, se cerró esta carrera, pero bueno, pensemos que el otro año se va a abrir y vamos más fuerte. Entonces, no decaigamos con, lo, con nuestros objetivos, tengamos objetivos en la vida. Nos sabemos que los objetivos en la vida son los que nos hacen mover y hacer cosas. Entonces, yo creo que en nuestra mente debe estar siempre predominante un objetivo al menos. Y tener un objetivo va a ser la diferencia. Entonces, de eh, si algo se pospuso, sabemos que se pospuso o si es que ya no se va a dar, pues busquemos otro y si es que quieren, pues yo les puedo ayudar a un buen objetivo y, y que vengan a Ecuador, que son buenos objetivos que dar cotopaxi, chingolazo, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, no hoy, pero vamos a trabajar para el siguiente año. Entonces, claro. Sí, yo creo que es lo más importante. sí no ni nos digas porque nosotras sí nos vamos, ¿eh? ¿Verdad? Somos muy, muy nos sure. encanta viajar. No, y, y, y nos están viendo pues eh, ya saben, eh, están, eh, tenemos la invitación en, en Ecuador, eh, tienen sus contactos y pues no tienen montañas ustedes muy bonitas, este, el Cotopaxi es, es eh, eh, he visto fotos muy muy bellas. Pues okay. yo creo que por ahí estaremos tal vez <ríe> en un futuro. Ahí estaremos sí, y les planeando que... Sí, yo, eh, nosotros organizamos una carrera súper fuerte acá que se llama Pet y Plus, que ha trascendido un montón, ¿no? Este año tuvimos corredores sí. de Suiza, de Francia, y hay de, desde un kilómetro vertical, 5, 10, 15, 20, y 80, con desniveles fuertísimos. La ¿de? de 20 kilómetros tiene un desnivel positivo de 1.600 metros. Entonces, es un lugar eh, fascinante de Ecuador. Entonces, este año está, estamos por ver si es que se da, y si es que se da bien, y si no, lo ponemos para el siguiente año, y de verdad, bienvenidos yo les puedo yo soy director técnico de la carrera les puedo invitar no pagan nada de la carrera pero sí tendría que pagarse el viaje pero ya es un ayuda de piensen. wow padrísimo pues vamos a tomarle la palabra Nico para verte Gracias. por allá <risa> bien hablan las bien. <risa> <risa> genial pues ha sido un placer verte ya saben cómo contactar a Nico ahorita está pasando justo abajo en la pantalla sus redes sociales entonces, Nicolás Miranda, búsquenlo en Instagram, en Facebook, eh, consúltenlo, mándele mensajito. Yo creo que él está totalmente con la disposición de tener contacto con todos ustedes. Así es que, pues, ¿qué más? Agradecemos muchísimo tu tiempo, Nico. Sabemos que, que estás súper ocupado. Incluso ahora estás terminando un, un, un, una guía, un, una salida a la montaña y afortunadamente tuvimos señal con Movistar, supongo, <risa> para que pudiéramos hacer este este, este en vivo. Y te agradecemos muchísimo todos tus consejos que nos has dado el día de hoy, que nos los vamos a llevar en nuestra lista de cosas importantes. Y, pues, bueno, agradecidísimos. También, Mario, muchas gracias por compartir esta charla tan interesante y esperamos tener algún contacto próximamente. Ha sido un placer, Mario, y Beth, y abre las alas. Mantengan sus objetivos de ahí vivos. Es lo más importante. Gracias por todo. Muchas mm -hmm. gracias. Pues, eh, no, nos eh, aguantas un poquito, Nico, y despedimos. OK, pues, Chegurto. entonces. Chévere.